Ahora vamos a ver qué más tenemos por aquí. Screen sets y Layouts. Bueno, esta ventana es, creo para mí, una de las más importantes a la hora de, de configurar y ordenar nuestra parte visiva en el orden que vamos a trabajar. Creo que no voy a detenerme demasiado en ella. Pero, bueno, voy a decir algunas cosas sobre ellos. Bueno, aquí por ejemplo tenemos Windows. Nosotros podemos... Eh, ordenar como queremos nuestra ventana por ejemplo en este momento la estamos viendo de esta manera no estamos viendo el mixer estamos viendo solamente los tracks y algunos ítems y la parte principal de edición pero hay otras podemos ir grabando otras ventanas para facilitarnos en vez de estar yendo cada vez a clic y ver aquí y ver allá sí entonces podemos grabar ya una ventana como nosotros queremos, por ejemplo, vamos a ver aquí. yo Estoy trabajando, por ejemplo, en res B, B, rack 2 Si me voy a la 1, por ejemplo, aquí ya que la tengo con el, con el mixer, me voy a esta otra. Aquí tengo otra, por ejemplo, aquí tengo el master y aquí tengo mmm, configurado de manera que yo pueda ver los tracks y, y su correspondiente en el mixer. Sí. Bueno, aquí vamos a irnos otra vez aquí a esta otra, aquí por ejemplo, para trabajar video, tengo configurado el Big Clock, aquí tengo la partecita para el video, aquí tengo mi navegador. Sí, entonces es una forma muy útil de, de visualizar las cosas más rápidamente. Ahora, yo no, yo no abro esta esta ventanita cada momento acá. Yo no voy a ir a a, a decirle control a cada momento. Reaper nos permite crear botones apropiados para esto. Ahora, ven, ya me estoy alargando demasiado, pero espero que esto, esto sirva para, para introducir sobre el potencial que tiene este programa. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, el toolbar Docker. ¿Sí? En estos momentos, estos son algunos botones que he creado yo, otros que poco a poco, por ejemplo, estos sí los descargué. Descargué de internet. Donde puedo rápidamente cambiar el color Desde mi, de mis distintos tracks ¿sí? Bueno, yo les quería mostrar Lo de las ventanas de configuración Yo lo tengo en este abro aquí con clic derecho Edición general ¿sí? Tengo esta ventanita Que generalmente Yo la coloco Le doy clic derecho en ella Y la voy a posicionar en posición a top mind windows eso ahora sí qué ha sucedido bueno yo ahorita voy a cerrar el toolbar docker sí bueno no, no se me vayan a asustar por, por lo que acabo de hacer porque más adelante les voy a mostrar mmm, más detalladamente cómo como hago estos movimientos ahorita estoy yendo veloz, simplemente para para explicarles esto de las visualizaciones yo me he creado aquí estos botoncitos los ven aquí arriba a la derecha donde cada uno de estos botones corresponden al orden de las visualizaciones de las ventanas ¿Sí? entonces si yo me voy por ejemplo aquí al mixer si ¿sí? al que tiene el poquito me voy rápido y aparece aquí la 4 ¿sí? Tun, tun. y ven no me cambia la ventana de arriba este de este mmm, toolbar no me cambia a lo largo de las, los cambios de vista y eso es muy útil porque entonces puedo ir rápidamente de aquí para allá, ta, ta, ta, ta. No tengo que estar yendo cada momento a ver ventana por ventana, no, simplemente voy de una, sí. Aquí estoy trabajando con video, lo veo en una ventana grande, ¿sí? Que necesito más espacio en vez de estar, ay, mm, mm, remodelando, quitando esto, esto esto, no, de una vez me voy aquí, fun, Se me hace pequeño. Entonces es una forma muy rápida de adquirir fluididad en la en el modo de trabajar, sin estar perdiendo tanto tiempo haciendo varios clics por otros lados. Uf, venga, déjeme tomar la respiración. <ríe> bueno, esto es para lo de la parte de las ventanas. Aquí tenemos tracks, mmm, las tracks y las vistas de tracks. Esto es ya, por ejemplo, para ver pedacitos de segmentos de los tracks aquí para mm, selecciones de sets entonces por ejemplo puedo grabar una selección de estos, por ejemplo estas selecciones aquí y grabo esa selección y me aparecen después parecida a lo de los grupos pero con selecciones y esta, venta esta ventanita de acá vendría a ser la configuración de los jets, serían como la de los Jots, no sé cómo se pronuncia en inglés eh, donde nos presenta Um, las distintas formas como se pueden ver los tracks o como se pueden ver ya sean aquí o dentro del mixer y algunas vistas distintas, entonces por ejemplo vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí um, esta batería, este es un track normal entonces vamos a ver, select track panel Aquí quiero ver cómo se quiere cómo, cómo quiero que se vea ese, la configuración. Si ven que van cambiando las modalidades de visualizar ese track. Nosotros vamos a ir a escoger dependiendo de qué tipo de, de files tenemos al interno. Por ejemplo, cuando es audio, tratar de colocar algo que se vea mejor el, la parte de, de visualización para. De, de las ondas, cuando tenemos un midi, pues podemos obviar ese tipo de, de, de ventana. Más adelante voy a ver si puedo hacer un apartado propio sobre sobre esta cosa. O creo que llegaremos de todas maneras cuando sea la parte de los de los de los temas. Vamos a ver qué tenemos más adelante. Este ya lo acabamos de ver. Tiempo envolve, envelope. Bueno, este es el tiempo envelope que se sale normalmente con el, con el master. Aquí si nosotros agregamos puntos podemos ir cambiando eh, el tiempo. El tiempo de, de reproducción. Hacer un ejemplo aquí a ver si, si sucede. Si yo hago shift, clic aquí. Estamos trabajando en 108. Si le hago clic aquí, entonces aquí, a partir de aquí, vamos a trabajar a 40 de velocidad. A ver si aquí, si yo le hago clic derecho no, bueno. A ver si le hago clic derecho aquí, lo edito un momentico. A ver si, si me sale lo que pienso, gradual. Sí. Ok, bueno, lo que acabo de hacer es que para que cuando llegue a este tiempo de aquí, empiece a ir a disminuir hasta 40. Bueno, obviamente aquí cuando estamos trabajando audio y dependiendo como hayamos configurado nuestro proyecto inicial eh, eso afectará los files bueno, por el momento esto no era el tema que teníamos que tratar así que hagamos de cuenta que no dije nada simplemente este es el envolvente para el tiempo vamos, eh, después veremos otra veremos de ampliar esta cuestión si es posible, si no, pues al final es muy sencillo. Cuando, bueno, para dejar más claro esto, eh, lo trataré cuando veramos las configuraciones. Estas. La configuración inicial del proyecto que está. Vamos a ver. Eso. Cuando tratemos aquí esta partecita. Eh, comprenderemos un poco mejor esta parte de lo que son los tiempos porque yo sé que esto da mucho dolor de cabeza de vez en cuando cuando estamos iniciando por lo menos a mí me dio dolor de cabeza porque no, no entendía muy bien voy a tratar de esforzarme para que comprendan esa parte bueno cierres paréntesis porque tenemos aún que ver otros aspectos del de vista bueno el tiempo ya lo vimos aquí eh, dónde íbamos el toolbar docker, bueno, eso lo acabamos de ver. Son distintos menús que se nos abren que nosotros podemos configurar, crear nuestros propios botones de acuerdo al ambiente que estemos trabajando. Eso es algo muy personal y es cada quien se los se los crea de acuerdo a cómo trabaje. Por lo tanto, sí se pueden copiar, se pueden crear y exportar y copiar y pasar a otra persona. Yo recomiendo que, que si se pueden descargar algún, algún tema que incluya algunos de ellos, si estamos iniciando, eh, importarlos para ir conociéndolos y de esta manera fue que aprendí yo. Por ejemplo, me descargué un tema que tenía algunos de ellos y poco a poco fui entendiendo y los fui, los fui creando de acuerdo a, a mis necesidades. Entonces, según entor en los entornos en los que trabajemos, los vamos a abrir. Nos ahorramos un tiempo de, de ir a los menús y e ir a buscarlos.